Sonic the Hedgehog es bastante conocido por sus series, juegos, películas o cualquier medio de entretenimiento en el que le hayas visto. Este es el erizo más rápido de todos, además de que ha demostrado que puede estar en la cima de los videojuegos. Pues en el día de hoy te voy a presentar. Eh, bueno, dentro del contexto del video voy a estar haciendo unas cosas diferentes que me, en realidad me van a gustar Lo que se va a estar haciendo en el video es lo mismo que se dijo al principio, obvio El video de hoy voy a estar contándoles curiosidades y datos sobre, bueno, de Sonic Pero... ¿con qué empezamos? Bueno, comencemos desde el principio. Sonic the Hedgehog es un erizo antropomórfico de color azul con la habilidad de la velocidad supersónica. Su comida favorita son los Chili Dogs, le encantan las aventuras y recorrer el mundo. Su misión es hacer polvos los viles planes de Dr. Eggman para hacerse con las Chaos Emeralds. ¿Que vendrían siendo las esferas del dragón del mundo de Sonic? Ah uh, no, yo lo digo porque son 7 y porque lo vi en otro video, ¿ok? Todo lo que acaban de escuchar era solo una simple mentirita blanca. En realidad no hay ninguna relación con dicho anime ni con el personaje. Simplemente fue una broma de parte mía. Así que nada, sigamos con el video. Pero bueno, después de lo básico... Sigamos con los otros datos. La mayoría de la gente dice que la primera mascota de Sega fue Alex Kidd, pero la realidad es otra. Técnicamente, SEGA habría tenido aproximadamente unas cuatro mascotas de la década de los 80 antes de quedarse con la que pudiera vencer a Mario y Nintendo, la cual es Sonic. En 1983, la mascota de SEGA en ese entonces fue el profesor Asobin, un conejo al parecer de clase alta, el cual serviría para los manuales de CG-1000 y Sega Mark o Master System. Pero en 1984 le sigue un señor parecido a un científico llamado Dr. Gates. Servía para los manuales de CG-1000 para dar consejos y, por así decirlo, tips. Luego de dos años, lo que parecía una nave con alas llamada. <risa> Opa Opa, el cual es personaje de la franquicia Fantasy Zone Y también apareció en Cileon Y finalmente un chico que tiene más de 6 juegos lanzados en Arcades, Mega Drive o Genesis Y Mark III o Master System El cual es Alex Kidd Y finalizado con Sonic en 1991 y su mascota actual Aunque yo diría que llegó a la cima gracias a que ofrecía algo diferente Y un año de historia de Sonic, se han hecho varias biografías oficiales, que en la actualidad no se sabe cuál de ellas es la verdadera. Bueno, dependiendo del juego, Sonic tendría entre unos 15 a 18 años. De manera oficial se sabe que nació en Christmas Island. Y desde muy temprano... Demostró una habilidad insólita para correr a grandes velocidades Lo cual sumado a su espíritu libre Como el viento Su fascinación por la naturaleza Y un inagotable sed de aventuras Hizo que dedicara su vida a viajar por el mundo Ok um, Me acabo de dar cuenta de algo Y es que Y es que Christmas Island es una Es una isla real O sea el lugar donde, donde nació Sonic es real, <risa> o sea, y eso fue que lo estaba editando, entonces, bueno, volvamos al video como quiera. Oficialmente no se sabe quiénes son los padres biológicos de Sonic en su universo, por lo que se le considera huérfano, pero sí se sabe quiénes Oshima le dio ese aspecto tan carismático y Naka se encargó de darle su super velocidad en los... ¡Ataque bola! <ríe> eh, básicamente, Yuji Naka era el programador y Naoto Oshima se encargó de dar el diseño al erizo y un tiempo después se convertiría en un equipo de desarrollo llamado Sonic Team desde casi dos décadas. algunas semejanzas a Mickey Mouse o en Philippe the Cat no es una casualidad, de hecho esa era la idea de Sega, que el personaje conocido originalmente como Mr. Neera evoca este carácter universal de los dibujos clásicos y Disney era y continúa siendo la máxima referencia Aunque sería un poco injusto no reconocer que SEGA América también tuvo que ver. O sea, por los cambios finales se podría decir. Tanto del diseño como de la personalidad de Sarik en ese entonces. Pues la división norteamericana liderada por Tom Kalinsky sabía muy bien qué es lo que los apasionados por los videojuegos y el gran público querían ver en las pantallas de sus televisores. Y el rotundo éxito de aquel cartucho les dio toda la razón. Y que tan rápido que incluso se adelantó a su propio juego Bueno, la primera vez que se vio a Sonic en un juego fue en uno arcade Haciendo un cameo como un aromatizador de autos Llamado Rad Mobile en 1990 Ciertamente un año antes de que se lanzara su juego El malvado Dr. Robotnik era una de las opciones para dar frente a Mario en los 90. Pero luego se decidió por el erizo vacilado que conocemos actualmente. Pero luego se decidió que este diseño se vería más como un villano. Y eso sería Eggman o Doctor Robotnik, como ustedes quieran llamarlo, yo no sé. Y es cómico porque el diseño de el personaje... Tenía alguna que otra semejanza a Mario, o sea como ejemplo el bigote por así decirlo Y es como la diferencia. Así que es un poco cómico, o sea para mí Como veremos a lo largo de las entregas pixeladas y más allá Técnicamente Stoning puede respirar en el espacio sin problemas ni limitaciones, pero necesita oxígeno cuando está bajo el agua. En realidad Yujinaka había dicho que Stoning no podía nadar era porque él pensaba que los erizos no podían nadar, cuando esto era totalmente falso. De hecho, un fan le había enviado un video de un erizo nadando. Y él al darse cuenta de su error, decidió decir que Sonic simplemente no sabía nadar y que le aterraba el hecho de ahogarse. Y por último, para terminar con este video, les diré algo. ¿Ustedes sabían que hay un lugar en la vida real que existe y que está? En Sonic 3, Ana. O sea, no es que se parecen, pero. Tienen el mismo nombre. Bueno, en Sonic 3, si entras al multiplayer, verás que hay un nivel llamado Astro Lake que solo hace acto de presencia en el multijugador. ¿A que no sabías que existe la vida real? Ciertamente en Canadá, y es un lago, como dije, con el mismo nombre. Sonic ha sido uno de los iconos de los videojuegos más conocidos en la historia Además de su reciente popularidad de sus películas, series y el juego que saldrá en un mes, o sea noviembre, Sonic Frontiers Anyways, espero que les haya gustado este video Recuerden suscribirse, darle like y compartirlo porque no hice todo esto de balde Literal no lo hice de balde y espero que alguien le haya no sé, entretenido por si acaso por Si acaso si estaban aburridos o no sé Anyways, así que nada Si quieren seguir viendo videos así Tipo Sonic, recuerden suscribirse Porque ya se los dije hace un rato Pero nada, nos veremos Cuando tengas ganas de subir un nuevo video señores Bye bye